El equipo local sabe que este último tramo alcanzó para tapar el flujo comienzo y así meterse en la pelea por los puestos de declasificación. Los universitarios llevan cuatro duelos sin caer con tres victorias y un empate, sabiendo que tras el 1 con uno, Pachuca los liderados por el argentino Andrés Lilini van décimo cuartos con 18 unidades, sabiendo que dependen de sí mismo para quedar entre el quinto y duodécimo lugar. Mientras que la visita llega también